Son las 9 y cuarto más o menos de la noche Y para hoy tenemos un plan muy especial ¿Vieron todo ese desorden que tenemos ahí atrás? Bueno, la idea es limpiarlo lo más rápido posible Cargar las cosas que ya dejó Sofi preparadas para ir a dormir en la chata Después de un día súper movido, nos vinimos a pasar la noche en la traffic Nos cagamos un poquito de frío, pero estuvo súper lindo, así que quédense a verlo El surrio estaba baja, así que... Qué hambre que tengo, boludo Igual Estoy re contento porque viene un montón, pero un montón de gente a visitar hoy Fue una re feliz En el video anterior que hicimos del Parque Nacional Tierra del Fuego Que lo vamos a dejar acá por si todavía no lo vieron Les contamos que todavía no estábamos andando en la Traffic Por unos problemas que tenía, pero que eran mínimos Creemos que ya están casi resueltos Así que volvimos a rodar con la Traffic Finalmente volvimos a rodar con la traffic hoy tuvimos un día bastante movido nos levantamos y ya empezamos a hacer cosas hoy salimos de feria hoy fue un día de feria y ayer también salimos a vender las artesanías, los pilusos, los cuadritos, todo lo que hacemos y la verdad es que está bueno porque la gente se acerca hay gente que compra y también conocemos a un montón de gente que se acerca a hablar así que estuvo buenísimo con respecto a las ferias nos dijeron que en muy pocos lugares se puede hacer feria se puede salir a vender a la calle que en algunos te piden permiso por suerte acá no nos pidieron nada, pero nos dijeron muchos viajeros que están pidiendo eso en otros lados Así que estaría súper bueno si nos dejan esa información en los comentarios que nos vendría genial y a mucha gente también Ahora estamos volviendo a casa, son las 9 y cuarto más o menos de la noche Para hoy tenemos un plan muy especial, ¿vieron todo ese desorden? que tenemos ahí atrás. La idea es limpiarlo lo más rápido posible. Cargar las cosas que ya dejó Sofi preparadas para ir a dormir en la chata. Aunque usted no lo crea y vea que no tenemos nada dentro de la chata todavía, se nos ocurrió una buena idea ir a dormir adentro de la chata. Además está bueno porque como todavía hay cosas que tenemos dudas de cómo vamos a armar la camioneta, nos sirve para saber cuál va a ser la disposición final de los muebles. Así que acompáñenos a esta aventura en Ushuaia, durmiendo dentro de la camioneta con la camioneta completamente desarmada. Desde el último video que subimos de la Traffic pasaron cosas. Después de leer muchos, muchos comentarios que nos recomendaban que aislemos el piso, finalmente los hicimos. Todo eso le vamos a contar mañana, igual que vease ahí arriba el techo que ya tenemos y un par de cositas más. Pero se los vamos a mostrar mañana con más luz, así que quédense hasta el final del video. El que abandona no tiene premio. Paciensos dijo que eran las 9 y cuarto de la noche y si miran para afuera no es la noche el el quilombo ahora sí ya subimos todo y con todo no me refiero a una casa armada así que vamos a ver cómo dormimos en el día de hoy así que vamos a buscar un lugar donde podamos tirarnos y pasar la noche Esta linternita es lo mejor que existe Si ya vieron nuestros videos, en muchos videos que nos fuimos de caminatas aparece esta linterna Es legendaria, ¿eh? Y bueno, no tenemos todavía instalaciones de luz ni nada, así que... Sarara. Ya estamos en el lugar donde vamos a dormir Finalmente nos decidimos por el camping del río Pipo Súper raro que no hay gente porque es viernes y siempre suele estar muy lleno Así que bueno, para nosotros sí, una perdón. ventaja Ahí por el río Seguramente, gente, esto se vea como una milanesa por el ruido de la cámara, sepan entender, no es la mejor cámara, pero es algo que teníamos muchísimas, muchas ganas de hacer, que realmente necesitábamos hacer, salir, dormir en la chata. Todavía no armábamos las cosas para dormir porque, bueno, primero tenemos que cocinar algo, trajimos unos fideos algo rápido, rico y... Súper sencillo de hacer, así que vamos a hacer los videos y cuando nos acostemos le vamos a mostrar cómo quedó la distribución de nuestra casa del día de hoy. Ese momento en el que no sabes si lo vas a abrir o va a explotar en mil pedazos. Estamos en el camping del río Pipo, es un camping municipal. Ya hemos venido otras veces acá. Es el mismo lugar donde está el trencito que mostramos en el video anterior. Lo que tiene de bueno este lugar es que está súper, súper cerca de la ciudad de Ushuaia. Para aquellos que quieran venir cuando no quieran irse muy lejos o necesiten tener señal. O quieran venir y poder volver rápido a la ciudad por si quieren comprar alguna cosa Está súper bueno Es un lugar que se llena mucho de locales Ayer que vinimos era viernes, no había absolutamente nadie Era bastante raro Es probable que a partir de ahora esto se empiece a llenar Se supone que este fin de semana va a estar súper lindo De hecho, bueno, ahí está llegando un auto Ya llegaron varios autos más del otro lado Así que si tienen ganas de venir un fin de semana Tienen que venir temprano para asegurarse el lugar Es un lugar súper lindo Y al que todos veníamos cuando éramos chiques Era... Como wow, la aventura. Y ahora es zarpado porque creció un montón y pusieron muchos fogones más. Hay una cancha. Es como raro ver cómo cambió todo. Ahora sí, vamos a lo importante ¿Cómo dormimos anoche dentro de la traffic si la traffic está desarmada? ¿Cuenta esto como una noche de Van Life. Sí, me cuento. Fue un plan súper, pero súper improvisado. Fue una idea que tuvo Sofía ayer de decir: bueno, cuando terminemos el día, vamos a casa, levantamos las cosas y nos vamos a dormir en la chata. Que conste que yo ayer, antes de ir para la feria, eh, ya había dejado un par de cosas acomodadas. Sí, sí, por suerte preparó un montón de cosas. Porque... Pero en el medio estaba haciendo un cartel, un budincito para que comamos, que dicho sea de paso que lo olvidé. Eh, Muy triste eso Pero bueno, la cabeza andaba medio full cool, Entonces claramente la improvisación Faltaron un montón de cosas Nos olvidamos los cubiertos Así que tuvimos que comer medio como... Porque yo le había dicho, Nico, falta la marmita, que es el jueguito que trae las ollitas y todo eso. Y yo suponía que ahí también entraban utensilios, porque siempre eh, metemos los utensilios ahí adentro. Pero no Pero claramente nuestras ahí. mentes no estaban coordinadas en ese momento y tuvimos que comer con las palitas que teníamos. Igual comimos, chicos, no nos cagamos de hambre, la pasamos bastante bien, comía calentita a la noche. Llegamos ayer más o menos a las 11. Sí, 11 se estiró bastante el día. Llegamos con la última, la última luz del día sí, Y hasta que acomodamos todo, encima trajimos el colchón de casa que es gigante Se Para atrás. No dormir en el piso No era negociable Todo en toda la traffic más o menos Sí, sí Así que bueno, lo tiramos atrás y después tuvimos que acomodar Nos habíamos acostado más o menos a la una y media por, por ahí. ahí Y este es un lugar que a la noche suele venir mucha gente y poner música muy al palo Sí Por suerte ayer no pasó Pusieron música al palo, pero estaban lejos, entonces eso solamente se escuchaba como el bajo así. Pero dormimos igual porque estábamos cansados. Al principio la temperatura estuvo bien, después bajó un poco. Yo dormí del lado del portón y entraba chiflete. En un momento antes Mirá, de acostarme. Vamos a cómo dormimos si querés? Ahí vamos. Tiramos el colchón así a lo largo de la única manera que entraba Yo dormí del lado de aquella pared y Nico durmió del lado de esta Del portón Y trajimos también las bolsas de dormir Son bolsas de dormir de alta montaña así que eso fue un plus Y con Y con ropa, térmica, con ropa térmica claramente como si fuera pijama Pero como todavía no están todas las aislaciones y las cosas de los portones y eso Entraba como chiflete acá en la cabecita Y me dio bastante frío también reconozco que fui bastante boludo de no poner algo antes de acostarme porque lo habíamos pensado. Yo dormí joyita. Y con ah. rosita. Rufina, baja. Miren dónde está. creemos que esto sí fue un día de van life, sí. como pudimos con lo que teníamos lo hicimos, hace mucho que no salíamos con la traffic, con esto de la mecánica que le faltaba y todo eso, así que fue probarla también un poquitito más cuando la compramos, dormimos creo que al máximo, lo más que pudimos acá adentro salimos lo más que pudimos y después todo este tiempo que no pudimos hacerlo fue como bastante triste porque realmente tenemos el deseo de poder estar acá todo el tiempo que el tiempo nos deje y fue muy lindo pasar la noche acá más allá de que nos faltaron cosas, de que yo pasé un poquito de frío y todo, fue súper lindo porque fue como el inicio de esta nueva etapa con la camioneta como más nuestra que nunca, con todos los cambios que le hicimos ¿Se puede decir entonces que valió la pena dormir en el piso y a pesar del cansancio haber venido? Sí, realmente sí, a la noche Sofi me dijo, bueno, si estás muy cansado, si querés vamos a casa no hay drama porque se había hecho tarde, fue un día larguísimo, fue una semana larguísima agotadora con muchas cosas ahí medias de así que le dije, no, vamos vamos porque la vamos a pasar bien y súper valió la pena, la que más feliz la pasó sí, fue, Rufina. No, fue Rufina, saben lo que fue? Rufina estaba más contenta que nosotros dos y siempre está más contenta que todos así que también es un plus porque es como la que nos ayuda a veces a darle para adelante ahora vamos a ir para casa vamos a levantar las cosas que tenemos afuera cuando lleguemos a casa vamos a sacar todo lo que quedó acá adentro y les vamos a mostrar los últimos cambios que hicimos, en el video anterior como les dijimos, eh, habíamos hecho el piso y bueno tuvimos los comentarios y los decidimos tomar, así que les vamos a estar mostrando las modificaciones que hicimos en cuanto al piso y las que se sumaron sí. como así también unos regalitos que nos hicieron para la traffic que vamos a estar poniendo Gracias a aquellas personas que nos donaron cafecitos Como siempre en la descripción del video Abajo dejamos un link que se llama Un cafecito, donde las personas nos donan Cafecitos que es igual a plata 50 pesos y estamos muy felices Porque no nos esperábamos que ya nos Empezasen a donar y para nosotros La verdad es que es un montón Ya es un montón que, que vean los videos, que se suscriban Que comenten, que hagan Sugerencias como la del aislante del piso Realmente valoramos un montón eso Porque sabemos que hoy en día hay un montón De contenido y hay poco tiempo, si ¿sí? uno tiene que hacer un montón de cosas y que le dediquen tiempo a esto que nosotros vamos a hacer, para nosotros vale bocha realmente vale un montón que, que hagan esas donaciones, a veces nos preguntan cómo aportar y también nos da cosas porque entendemos que el país y todo está difícil, pero bueno para los que quieran aportar, abajo está el link como dijo Sophie, cada cafecito vale 50 pesos y esos 50 pesos después se transforman en tornillitos, arandelas pedacitos de madera para la camioneta gracias por bancar nuestro sueño ojalá y todos puedan cumplir sus sueños como nosotros estamos tratando de cumplir el nuestro Terminamos de bajar todas las cosas O por lo menos la gran mayoría Ya estamos en casa ya Vamos a mostrarles Lo que les prometimos Sabemos que no lo sabemos todo Por eso siempre prestamos mucha atención A todos los comentarios que nos hacen Las sugerencias, las recomendaciones Después de subir el video del piso Que si no lo vieron va a estar por acá Nos dijeron muchas personas que había que aislar el piso Porque si no podíamos tener problemas con la condensación Que se podía filtrar agua por abajo Humedecer, cositas así Y además estaba un poco tembleque Así que Sofi con el papá aprovecharon un día que estaba lindo y pusieron todas tablitas abajo del piso. Por suerte, no estaba todo ajustado al 100% el piso así que no fue tanto quilombo sacarlo y ya estaba todo cortado. Entonces lo que hicimos fue sacarlo en orden para saber después en qué orden va. Principalmente por los guardabarros que hay tablitas chiquitas y cortaditas con formas. Sacamos el wichi que era el aislante que nosotros habíamos puesto antes que claramente no iba Sí, lo habíamos cancelado. puesto al revés claro. encima, todo mal. Claramente era algo que nosotros no sabíamos así que de verdad gracias por tomarse el tiempo de ver los videos y de hacernos estas sugerencias que son súper útiles después del piso trabajamos con el techo y los paneles de las puertas los hicimos con paneling que es como si fueran un millón Madre, de machimbre. machimbre juntas <risas> en un solo panel, un material que nosotros no conocíamos fue bastante laborioso usar el paneling no es que fue solamente pintarlo y ponerlo sino que es una madera que tiene un tono bastante, bastante rojizo y además de eso había estado mucho tiempo guardada entonces por ahí teníamos un poquito de manchas y eso tuvimos que usar sal de limón para blanquear que era un material que no conocíamos y lijarlo como un millón de veces por suerte fueron días que estaban súper lindos así que estábamos un montón acá estuvo mi viejo mi hermano el papá y de su todo secaba súper rápido sí, y le dimos como tres manos de setol y quedó como súper súper bonito, el techo en sí no había que cortar mucho porque son unas maderas bastante largas y anchitas, así que tuvimos que cortar solamente uno para que encaje bien, Dos. lo que sí fue problema fueron los paneles de la pared, porque eso sí había que darle forma así que hubo que cortar con bastante forcita y darle la forma también para, para que siga la forma del panel original no le pusimos parlantes porque creemos que el sonido va a ir por otro lado para cuando vean los paneles que nos digan, se hey, olvidaron los parlates. No, es a propósito y además le cambiamos la manija original, la manija original es una barra larga y nos pareció que no nos iba a ser necesaria, incluso con el viento y todo, lo que hicimos fue usar una manija ciega tipo de picaporte, como de aluminio, un material que lo pintamos de negro y quedó como súper rústico, súper acorde en la puerta. Estamos súper contentos con los resultados hasta ahora, la verdad que vamos gastando muy poquito en el interior, el piso es precioso y nos lo regalaron y tanto el techo como como los paneles fueron reciclados de cosas que teníamos en casa, así que económico. Lo único que tuvimos que comprar fueron tornillitos, porque bueno, claramente nadie tiene un millón de tornillitos de todas las medias en la casa, salvo que su casa sea una ferretería. Así que vamos a dejar las tomitas de lo que fueron los días de camperización inicial y unas tomitas que vamos a hacer ahora porque no fue mucho lo que filmamos, así que vamos a ver eso. Ya nos empezaron a llegar algunos regalitos para la traffic, Así que estamos súper contentos con eso Y vamos a tratar de ponernos todos Mi vieja estuvo en Córdoba hace un mes Y es creyente de algunas cosas Nosotros no somos creyentes de todo Pero sí creemos en las energías, en las vibras Creemos que todo eso llega Así que nos hizo un par de regalitos para ponerla a traffic, Para también que vengan más energías positivas Podemos decirlo de alguna manera Algo que estábamos buscando hace un montón era una cintita roja Así que esta cintita roja que nos trajo la mamá de Nico Nos viene genial porque la estábamos buscando hace mucho tiempo para poner la envidia Y las malas vibras Después nos trajo además de eso Una estampita de la difunta Correa Mi vieja es súper creyente de la difunta Así que sabemos que si bien nosotros No somos muy devotos de todas estas cosas Ella va a estar en esa estampita Y sus energías también van a estar ahí Así que lo vamos a poner para que vibre con nosotros Y nos mandaron desde... Villa María que es donde estuvo ella, agua bendita para que le pongamos también con mucho amor así que todo puede sumar, nada nos puede restar en este momento, vamos el, a hacer todas esas cositas el agua bendita la vamos a echar en la camioneta porque sí. probablemente si nos echamos nosotros nos vamos a, yeah. a quemar y sí. no queremos que eso pase por lo menos en este video. no bien, sería muy otro. agradable <risas> Así que ahora vamos a hacer todas esas cositas y ya después vamos a seguramente estar finalizando. No se olviden suscribirse, comentar, poner me gusta, compartir con sus amigos. Nos ayuda un montón suscribirse, ver los canales. Es una manera gratuita de ayudar a este sueño que tenemos. Y ver los anuncios, amiguitos. Recuerden Ey. que si ven los anuncios <risa> es la única manera de que nos den moneditas. Después, siempre abajo dejamos el link de cafecito para todos aquellos que quieran colaborar con 50 pesos o lo que puedan. Estoy y bienvenido. Nuestras redes sociales. Ahora sí, hasta.